Pese a operativos, notificaciones y advertencias dadas a mercaderes que venden pollo en aceras y calles del mercado municipal, continúan la práctica. Por lo que según la Procuradora de Medio Ambiente en esta demarcación, en los próximos días estarían deteniendo y dictando medida de cohesión a aquellos que aún no han atendido al llamado. ...se sometieron la semana pasada ⁇ se le estará conociendo a cada uno de ellos medida de coerción. ...cinco personas fueron sometidas a medida de coerción. O Señor, en cualquier momento ya el tribunal lo no estará... No estará Recordamos que el miércoles 5 de junio la Procuraduría de Medio Ambiente junto a otras entidades incautó los productos de polleros como parte del proceso. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.